Bien, pasando a la bulla del día, es que hay un problemita con la señora Yadira. Su salud ha levantado comentarios, y esto incluyendo el comentario que hizo Karen Japport. En esta ocasión, Enrique Crespo arremete contra Karen por un mal comentario de Yadira Morel. Crespo eh, arremetió contra Karen Japort. Crespo afirmó que ya, eh, la Japort pues, es una persona que acabó con un matrimonio. Habla de su madre, amenazó de muerte a una persona y se casó por interés con su actual pareja y que no conoce a Dios. Vamos a ver las declaraciones que están por ahí para que después no mm. digan que uno se lo inventa las cosas. Que la pasada semana, cuando mm. pues, se armó todo este escándalo sobre lo que pasaba con Yadira Model, pues Karen Yapor publicó una información de que pues cuando ella fue a una consulta eh, para una situación de visado, pues eh, Yadira Morel al parecer, eh, le, ahí, ahí lo estamos viendo, lo pueden frisar ahí, Yadira Morel le había explicado que al parecer iba a ser imposible eh, que esa persona consiguiera la visa, y pues Karen Yapor le respondió, bueno, que eso va a ser Dios que se la va a conceder la visa. Y ahí, pues Yadira Morel le respondió, en su forma y en su estilo que todo el mundo sabe y ahí pues eh, enrique crespo ahí eh, desde mi punto de vista le doy la razón porque todo el mundo sabe desde que comenzó Yadira Morel en, en la televisión hacer estas consultas o, eh, o hacer estos eh, eh, segmentos en programas de televisión sobre eh, cuestiones migratorias porque todo el mundo sabe el estilo y el, y el carácter sí. de Yadira morel entonces pues ella sacó ese comentario en el momento en el que pues todavía no se sabía ciencia cierta qué pasaba con Yadira Model y la gente pues le entró con la conga a, a la Yaport. Yo lo que veo que no había necesidad no hay necesidad porque una persona que está o sea, padeciendo una enfermedad no hay que ganar hay personas que no entiendo la verdad porque Yaport también que pasó esta circunstancia, usted lo que tiene que olvidar es porque está enferma ¿No entiendes? Entonces, no le veo la necesidad ya por siempre la he admirado porque tiene un talento de la comunicación y me gusta su estilo de animación y todo, pero en esta ocasión no se la doy porque ella debió evitar cualquier tipo de comentario. Los, no todos los sonidos son buenos. Y en esta ocasión, si Yadira, es más, aunque sea hipócritamente, ella debió darle un apoyo. Es un comentario. Pronta recuperación para... Yo creo que eso me ha quedado mejor. Que usted venía a recordar algo que pasó por su actitud. Que Yadira les parece mucho a los foques. Sí, sí, sí. <risa> que a los foques, el que no trataba a los foques fuera de la cabina, cree que es malísimo. ¿Te entiendes? Igual que el doctor Fadul. Aunque es medio locao, sí, pero... <risa> Son personas que tienen un personaje para vender. Si adquieren el éxito con ese personaje, no pueden cambiarlo. Claro. Pero no, Yadira siempre, hasta yo la veía antes, como, como, para que allá los boches en el aire. Claro. ¿Entiendes? Entonces, si ya está padeciendo de, de esa enfermedad y, y hay comentarios, evita usted, porque usted... no ganó nada ella con eso, negatividad. negatividad. Lo que se ganó fue ese fuetazo que le mandó Enrique Crespo. Pero un fuetazo. Claro. ¿no? Entonces. Qué Sonido ni más desagradable, lea, ¿no? lea que fue lo que dijo. Jampo? Vamos a ver si lo vuelve a colocar. Por ahí está. Ahí está Dice dale. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Estoy segura que no importa lo que haya hecho en el pasado, si se acerca a Dios y le clama a Dios, extenderá su mano. Una vez en una consulta migratoria para un familiar, me dijo que era imposible. Le respondí que con la ayuda de Dios íbamos a poder resolverlo, a lo que contestó Dios, ¿dónde está Dios? Yo nunca lo he visto en los pasillos del consulado me paré y le dije, qué pena saber que usted piense de esa manera, Dios la ama, pero considero que debe tener un encuentro personal con él no realmente no, es lo que a gente le el sarcasmo no, ah, y que momento, no, era momento, no era el momento exactamente exacto. no era el momento ya decirlo realmente tiene dos la pues gente puede ver dos puntos de vista en los comentarios responde a esa hay una gran cantidad de personas donde están de acuerdo con ella y otras que le dicen como mencionaba ella de que no es el momento eh, realmente eh, la opinión de ella en esa parte debió obviarla de mencionar de que ah, que yo fui un día ella me dijo eso y lo otro sino quedarse en que en este momento que ella está así, que se acerque a Dios o que Dios le ayude, como mencionaban esto, de que la apoye en estos momentos... Porque es un poco difícil, no es bueno sacar las cosas de contexto ni traer a colación cosas que han sucedido en el pasado Que pueda ser de que en consultas que haya hecho Yadira anteriormente a personalidades o celebridades o XY personas Ella se haya arrepentido de la manera que no haya tratado porque nadie es perfecto y hay cosas que pasan Y lo pasado pisado, como dicen no es bueno traer a colación menos en un momento un poco delicado para la vida de Yadira entonces, en cuanto al comentario de Enrique Crespo, no es de esperarse, son personas que también eh, tienen un poquito de, de, de sazón que le ponen a la situación. Porque si Enrique Crespo quería dedicarse a responder el comentario de Yapor, podría hacerlo de la sencilla manera como nosotros, mira, no está de acuerdo, no era el momento de que tú lo dijeras. Pero no decir, no, mira, porque tú le dices a tu mamá tal cosa, porque tú destruiste tu matrimonio, porque tú llamaste aquello que... Eso no tiene nada que ver, ¿me entiendes? O sea, eso, lo que ella hizo también ya por el pasado, eso no hay que traer la colación porque no una cosa no tiene que ver con la otra, para nada. Entonces viene a sacar cosas, espinas, espinillas, para que esto siga eh, poniéndole más leña al fuego, que tú te casaste por interés con, con Edwin, etcétera, etcétera. Cosas que no tienen que ver con el comentario hacia esa señora que ya por le hizo pero sabemos que son personas como siempre mencionamos que buscan estar en el sonido y que estén hablando de ellos y siento que se pasó un poco podía quedarse en la misma línea de saber qué decir de apoyarle en este momento de que no todas las cosas que tú piensas se dicen o tienes que escribirlas porque hay personas que lo toman de un buen sentido y otras que no y no de mencionar cosas privadas que tal vez él tenga información de la vida de karen Japón. bueno sí, eh, es, es así como... bonita como tú dices <risa> Es como te digo, o sea, un comentario que no, no, no tuvo en el momento, pero Elvi también se pasa porque, o sea, por un comentario y no tampoco puede cantarle todo, to, así como con, con eso. No, él el, tiene una espinita y le explotó ahí le también. porque Lo que hace Enrique es que como él ve en el comentario de ella por que ella habla mucho de Dios, que la manda a, a, a acercarse a Dios y que esto y que lo otro, bueno, pues aquí está Enrique Crespo con esa espinilla está diciendo... Lo que tú has hecho en tu vida no es de Dios y tú no tienes calidad moral para reclamarle a otra persona o exigirle a otra persona que busque de Dios. Eso es resumen lo que dice yeah. eh, Enrique Crepe. ¿Y qué es, lo que ha hecho, qué es lo que ha hecho esa mujer? Ah, pero de tú nuevo. lo dices, lo según, según él, todo lo, que, dicho, según él todo lo que, de, que la, ella ha hecho. Dice que acabó con matrimonio. Que ella habla, Dios como Dios ella Dios. habla de su madre, no sé si ella habla mal de su madre o no sé. Dios. Y amenazó de muerte una persona y se casó por interés con Edwin, su actual pareja. Dios. Eso es lo que él dice. Mira lo que pasa, ellos eran amigos. Crespo y ella, porque ella, ella estuvo en los dueños del circo sí, también sí. mucho tiempo. Sí. Ahí fue que más se relució. Parece que quedaron enemigos, pero es de mi mal gusto también que Enrique Crespo. Digo, esa es su forma de ellos, forma. de baratar a la gente siendo amigos y quizás ella confidencialmente tiene algún, alguna actividad contra su madre que no debe ser así entonces este hombre lo tira hombre no este homosexual lo tira para para el aire sí sí y eso no que no, que que no todos los homosexuales son de la manera que son los dueños del circo no no porque tengo muchos amigos que les gusta su vida pero hay que respetar su decisión no se la lavamos pero si sí, la respetamos. Entonces, ella él dice que la Yampo se casó con Edwin por, por, por interés. ¿Qué dice. tú piensas? Pues. No sé los lo colores. Claro, es que tú sabes que esa, la, esa relación colores, cuando le canto, salió. Los esa relación cuando salió siempre fue mucho de qué hablar, sí. porque se que cómo es que esta mujer tan bella o sea, está con ese hombre, bien. ese por interés, Y, es y por mira, esto. hay cosas tan fuertes que puede ser eh. por interés y cuando viene a ver está, ya más enamorada que el de sí. ella. Sí. Para yo tengo una idea porque es que Dios se manifiesta en todo. Ah.